En gimnasio llevo cerca de 28 años, pero te, te platicaba hace rato que toda mi vida he hecho ejercicio. De la edad desde 10, 11 años, mis padres me, me metieron a, este, a hacer karate do, taiwan do. Entonces ya tenía yo las raíces del, del deporte desde a muy temprana edad. Cuando fui a la prepa me descompuse un poco, ¿no? pero este, de ahí lo retomamos y empecé yendo a hacer barritas, a correr, y ahí fue donde empecé este, a formar el, el físico. No, empecé así nada más de, de hobby. Y cuando empecé, este, había competencias en el, en el gimnasio donde iba. Este primer año me metía a competir. Te digo, estaba flaquito, pero estaba marcado. entonces me invitaron, quedé en el primer evento que me subí, quedé en el segundo lugar en principio, antes en el gimnasio. Entonces de ahí como que entra la cosquilla y le dicen, no, pues de ahí soy, ¿no? Y al siguiente año gané la de, la de novatos. Y el tercer año gané el absoluto en ese gimnasio. Ya, ya este, en ese entonces ya iba a competencias, por ejemplo, de Mr. Puma y el Dance, en, ese, en esa época. Y siempre, gracias él, siempre he quedado en, en los primeros lugares. Ah. Eh, Tú sabes que día a día la tecnología va cambiando. A mí, a mí me gusta mucho entrenar puro ejercicio básico. Eh, y claro, con las nuevas máquinas que hay, pues sí te ayudan muchísimo, ¿no? Pero eh, tu servidor más se basa más en ejercicios básicos, como dices tú de la vieja escuela, siento que me funciona más un, este, un entrenamiento así pesado que, que una máquina. Pero ya lo dejo a, a criterio de cada persona, ¿no? E incluso mucha gente dice, no, pues es que ya, ya, este... Sus, sus entrenamientos ya son muy rudimentarios, ya muy, muy viejos, pero creo que dos, que nos ha funcionado y si te das cuenta, yo el, el trabajo físico que traigo, traigo un trabajo muy, muy bueno, una madurez muy buena, que pues, la verdad, yo he visto fisiculturistas jóvenes que pues, no no, no tienen eh, ese gran trabajo que traemos, por ejemplo, los fisiculturistas Leo Flores, David Millán, así este, fisiculturistas ya de mucho tiempo. Ah, pues tengo mi trabajo normal, es este, en una gasolinería, llevo 31 años trabajando ahí, entro a las 6 de la mañana, bueno, un poco antes, 20 para las 6 y salgo a las 2 de la tarde, y ya de ahí me vengo al gimnasio, aquí entreno de una hora y media a dos horas, me quedo a dar asesorías, me voy cerca de las 9 de la noche. Pues me ha dejado muchas satisfacciones, más que nada conocer, conocerme a mí mismo, conocer lo que soy capaz de hacer eh, sentir este, las emociones de, de, del triunfo me ha dejado también muchas muchos este, sabores amargos en mi vida personal y gimnasio eh, eh, te voy a contar algo muy personal hace dos años hace dos años me divorcié y a la semana, me estaba divorciando y a la semana era el, el campeonato nacional. Entonces, tienes que tener también tener una mente muy, muy fuerte para saber lo que quieres. Yo creo que todo está relacionado a, a, este, a lo que quieres hacer, ¿no? O sea, no todo se puede en esta vida. El gimnasio me ha ayudado a, a salir adelante de muchas, de muchas broncas, ¿eh? de muchísimas cosas que he pasado en mi vida personal, aquí las, aquí las saco, aquí sal, sal, entreno a lo mejor hasta más fuerte, salgo ya con otra mentalidad en la noche, este, ya más tranquilo, más relax, pensando más mejor las cosas, y ha sido una buena escapatoria para mí el, el gimnasio. Cuando me tocó el ritmo nacional en el mundial, pues yo creo que la experiencia más hermosa que puede tener un atleta, cuando le tocan el libro nacional de su país, en un podio. Te imaginas, son 28 años los que llevo en el gimnasio. Eh, descanso dos, dos semanas al año. No, no he dejado más de, más de dos semanas en un año de, sin entrenar. Entonces, para mí, una lección o algo que no pudiera yo entrenar sería algo, este, pues no sé, algo muy, muy doloroso en mi, en mi vida personal no sabría cómo delirar con eso. Lo que te digo es que el fisiculturismo para mí es parte de mi vida. Entonces, sí he dejado muchas veces, he descansado un año sin competir, pero nada más este. Eh, un año ya dices, no, pues ya me voy a retirar. Pero, pues es tanto, tanto el amor que tienes a las tarimas que pues, otra vez empiezas a prepararte. Y ya viendo viendo que empiezas a, a estar punteando en los primeros lugares, pues ya te sigues. Lo que a mí me llama mucho la atención es de que. Si tú, tú te das cuenta, hay muchos fisioculturistas jóvenes, pero que nada más aparecen uno o dos años. Y ya después se pierden. O sea, ya es muy difícil que los vuelvas a ver otra vez. Los juveniles, últimamente los vemos impresionantes, con físicos mucho, muy desarrollados. Pero pasan los años y ya no los ves. Es muy extraño que llegues a ver un, un de juvenil. Eh, a la edad de 26, 27 años Ya no los, no los ves No sé por qué A lo mejor no es el mismo amor hacia el deporte A lo mejor este No, no, no tengo idea Pero En lo personal Hay mucha gente que Que nada más se prepara para un evento Son Son este, estrellas de un día Y ya no aparecen No sé si si no lo amen el deporte, o no, no sé, eh, eh, o su actitud no es la misma que la, la, la que tenemos los, los físicos ya de antes. A mí, los, el, uno de los físicos eh, mexicanos que más me, me llamaba la atención era de, el de Hugo Ortiz. Hugo Ortiz era, es, es un competidor que para mí era muy completo, muy estético. Uh, eh, de los de antaño, Lira también en su momento, un, un muy bonito físico, Leo Flores. y Son los físicos que más me han llamado la atención de, de, de mi país. En el extranjero pues, me gustaban más los físicos de antaño, por ejemplo, de Francis Benfato, Lila Brada, eran para mí unos cuerpos muy, muy estéticos. Aquí es una disciplina que nosotros tenemos ya de, de muchísimos años los competidores ya viejos, que supongamos diga, dijéramos así. Eh, la disciplina que llevamos es muy buena. Aparte, eh, por ejemplo, Leo Flores, David Millán, son psicoturistas que aman muchísimo este deporte y pues en realidad sí es pesado porque para estar en las grandes ligas siempre te vas a tener que esforzarte más que otro, ¿no? pero en realidad como es algo que te gusta pues lo haces con mucho amor y, este, y no se te hace tan complicado tan pesado un veterano no es un viejito eh un veterano es, es un competidor que ya pasó de los 45 años y si tú ves los veteranos son puros clasificados y puros campeones ¿por qué? porque vemos categorías que dicen veteranos y se suben señores así ya grandes que no saben nada del fisiculturismo o sea que, que nada que ver o sea, tenemos que enfocarnos en, en qué tipo de veteranos eh, son, son los que estamos viendo. Porque te digo, está un veterano Leo Flores, este, quien, todos los que pasan de 40 años ya son veteranos, ¿sí me explico? Pero, y también vemos gente que no tiene noción de lo que es un veterano, y, este, y, y por oír la palabra veterano piensa que es... No, no, no tenemos que ver a quién, a quién nos vamos a enfocar. Si es una persona este, sedentaria que apenas empieza y que ya es arriba de 40 años, pues es, es, es este otro tipo de entrenamiento. No es lo mismo que un, que un veterano que lleva 20 años entrenando. ¿Sí me explico? Siempre busco llegar al fallo muscular, o sea, no sacar una repetición más, o sea, auto en todo.